Bienvenidos a esta serie de videotutoriales. Nicolás, cómo has estado, ¿Bien bien? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro videotutorial. Ya aprendimos a crear nuestra cuenta de correo. Ya estamos dentro del correo, pero vamos a hacerlo de una forma mejor. Voy a darle clic porque la gente siempre cuando termina de utilizar su correo, ¿qué debe hacer? Cerrar la sesión. Sí, sí. La cerrar la sesión, muy bien. Entonces, yo voy aquí en la parte superior donde aparece el, el icono de la figurita, el, el, la imagen de la persona o lo que tenga ahí y le da clic ahí y le da clic en Exacto. salir. Si ¿Sí estamos, porque si usted no lo hace, entonces cualquier persona que llega va a poder comenzar a ingresar a su correo. Entonces, aquí nos está pidiendo que ingresemos a la cuenta, ¿cierto? Entonces, yo voy a usar una cuenta. Entonces, simplemente, para ingresar a nuestro correo, le voy a dar clic en usar cuenta y voy a crear, a digitar la cuenta. Entonces, como fue que la llamamos? Soporte a ¿cierto? No, claro. arroba gmail.com, ¿sí? Le voy a dar siguiente. Y le voy a colocar la contraseña. Sí. Sí. Vamos a darle siguiente. Simplemente recordar muy importante el usuario y la la, qué? Contraseña. Y la contraseña. ¿Qué tal? ¿Muy complicado de ingresar? No. Bueno, yo le voy a enseñar dos cosas muy sencillas. Dos cosas fundamentales. La primera es cómo enviar un mensaje sí. y cómo recibirlo. ¿Listo? Entonces, yo voy a redactar un mensaje. Vea. le voy a dar clic acá en redactar, que es este botoncito que está acá, con él vamos a poder enviar un mensaje, ¿cierto? Entonces yo le doy clic en redactar y voy a colocar la persona a la cual voy a enviarle el correo. Por ejemplo, voy a enviar el correo a redeproyectos @gmail .com. Si yo deseo agregar otra persona, yo puedo pulsar la barra espaciadora en mi computador y colocar el otro correo, por ejemplo, Cena gustavo arroba, misena, .edu.co, ¿sí? Sí. O también yo puedo colocar una coma y él también me lo acepta, una coma y coloco, por ejemplo, que hace o sea, yo le puedo enviar ese correo a varias personas, ¿sí o qué? Sí. ateortua@cena.edu.co, ¿sí? A todas esas personas le va a enviar. Pero mire, yo podría haber cometido una falla ahí, porque yo vendí todos para, ¿cierto? y Dice, si "No, entonces hagamos una cosa, yo voy a borrar el correo de Senagustavo, voy a borrar el correo de Ortúa, porque solamente le voy a enviar el correo de a Red de Proyectos, sí. pero lo va a enviar con copia, entonces esta CC quiere decir con copia, mire que le di clic en con copia, y le digo con copia a quién? A senagustavo.micena.edu.co, ¿cierto? Sí. Y si quiero agregar más copias a otras personas, lo puedo agregar ahí. Pero si yo quiero mandarle, por ejemplo, el mensaje a Nicolás o a otra persona, pero que no lo vean las personas que llegó el mensaje, entonces se llama con copia Oculta. ¿Sí estamos? Entonces yo le doy clic acá en con copia Oculta CCO y entonces yo se le voy a colocar gatortua.cena.edu.co. Entonces todas las personas que reciban en para es como a la persona que le estoy enviando el mensaje con copia pues como la copia que le envió el correo y cco quiere decir con copia oculta listo o sea que todas las personas van a recibir el correo y otras personas van a recibir pero no todos se van a dar cuenta que usted le envió el correo a esas personas listo ah, okay. en el asunto voy a colocar aquí ejercicio prueba ejercicio de prueba un segundito aquí eso. ejercicio de prueba Lo organizamos acá para que no tengamos inconvenientes ejercicio de prueba y le va a colocar dentro de este recuadro, dentro de este recuadro voy a colocar el mensaje, ¿cierto? Entonces arriba está el asunto, aquí fue el asunto, sí. y aquí va a colocar el mensaje. Entonces dice: Esta es una prueba del ejercicio, ¿sí? sí. Pero oigan, ¿saben qué podemos hacer? Yo puedo adicionalmente a eso, hay que inclusive acá nos da ort corrección ortográfica, le doy clic derecho y, lo, y corrijo la ortografía yo puedo además de eso, agregarle un archivo ¿sí? Sí. o sea, yo puedo acá escribir todo lo que yo quiera yo puedo escribir ta ta ta ta ta mire que no sé qué de si, cuándo, mire qué tal cosa, mire qué tal cosa y, y pues lógicamente ojalá llevar una estructura hay muchas formas de manejar las estructuras para enviar el correo y aquí en la parte de abajo aquí en la parte de abajo hay como una especie de clip, ¿cierto? Sí. entonces yo le doy clic ahí y yo puedo buscar dentro de los archivos que tengo en mi computador el archivo que yo quiera enviar. Voy por ejemplo a anexar este archivo que se llama Diagnóstico Emocional de EAP de un curso que estoy trabajando y le voy a dar clic acá en abrir. ¿Listo? Sí. Busco el archivo dentro de mi computador, le voy a abrir y con eso voy a poder anexar el archivo. Entonces vean que ya está en este momento anexándose el archivo acá. ¿Listo? Y ya con eso simplemente le hago clic en el botón enviar. enviar. Entonces le doy clic en enviar y ya con eso Pudimos hacer el ejercicio de enviar el archivo. ¿Cómo te pareció, sí. Nicolás? ¿Cómo ¿Listo? Re, ¿cómo re, de, de, de verificamos que si el mensaje fue enviado. Ah, bueno, sí, está interesante. Bueno, entonces, ustedes es canzón, ¿no? Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a colocarle aquí, a el, ¿cómo verifico? Mira, Nicolás, muy buena pregunta. Aquí donde dice enviados, entonces yo voy a mirar si sí si fue enviado. Y efectivamente aparece el mensaje que fue enviado. Si ¿Sí estamos de acuerdo, ahí aparece el mensaje enviado. ¿Listo? Cuando el mensaje no se envía, aparece en borradores. borradores. ¿Listo? Entonces queda ahí como en la bandeja de salida y no queda y no sale el correo. ¿Listo? listo. Nicolás, lo invito para que nos colabore y aprendamos a cómo podemos recibir esos correos y cómo los podemos eh, visualizar. ¿Sí le parece? Sí, claro. Bueno, listo. los vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.